Hola, hoy intentaremos hacer caption file con vuestros comentarios, pero solo tenemos dos, así que más que comentarios será la respuesta de los comentarios. Youtube capta subtítulos automáticos, esos subtítulos serán transcritos en el guión para volver a hacer lo mismo, grabarlo, de manera que lo volveremos a grabar con otro resultado distinto y veréis dos. Los comentarios irán cambiando y también irán cambiando otras cosas. Epic Caption Fail. Comentarios. Dos comentarios. Eso es lo que hemos tenido en este último año. No llegamos ni a cuatro gatos maullando en los comentarios. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué no comentáis? Bueno, no vamos a ser pesimistas y vamos a responderlos. Albert Turren nos dice... Fue pena. Si tanta pena hacemos, ¿por qué nos miras? Si nos inventamos canciones chorras, no es culpa tuya que las veas. Y Derek Bauer nos dice... Gracias, muchas gracias, clink, guiño... ¿Sabes cómo puedo ver los anuncios de mi canal sin que sea inválido? De nada. Estamos para ayudar, divertir, avergüenzar ajenamente a los trolls o lo que haga falta, XD. Ahora te respondemos. 1. No hemos podido contestarte. No debes tener el maldito Google+. Plus. 2. Ponte alguna imagen de perfil, tanto el logo como banner. Si quieres te damos plantillas en la descripción 3 empieza a hacer vídeos aunque sean locuendos ya es algo aunque siempre es mejor mostrar la cara 4 si no muestras la cara o eres de mordor o eres un cobarde y para eso no necesitas canal 5 cuando tu canal ya vaya bien hazte partner con alguna network que cobre por clic no por repro así podrás ver los anuncios si lo deseas si no quieres verlos, usa sense. Y hasta aquí... Epic Caption Fail Comentarios.